Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos como todos los días, agradecido del Todopoderoso, pues nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares. Televisión que a diario construimos por este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Gracias. Y las noticias para hoy serán las siguientes. En el ámbito internacional, Nueva Zelanda prohíbe vender fusiles de asalto y semiautomáticos. Ahí está, no se lo pierda. Tres muertos y tres heridos durante accidentes de tránsito en el Seibo. Fatal, caramba, qué lamentable. El presidente Medina sale hacia los Estados Unidos a reunirse con Donald Trump y otros mandatarios. En el ámbito local regional para hoy también tendremos las siguientes noticias. Miren, señores, hombre mata a su vecina y luego se ahorca. Esto fue en Sánchez, Samaná. Ampliaremos familiares de muerto a tiros en San Francisco de Macorís. piden se haga justicia contra el segundo implicado. Denuncian mal estado de hoyo séptico, genera contaminación. En escuela de aquí de San Francisco de Macorís. Disturbios la mañana de hoy en el Liceo Ercilia Pepín por la falta de dos maestros. Combate y un machete. Moradores de inmediaciones del liceo se oponen a esos disturbios. Denuncian mal estado de calle en el sector Grullón, primera etapa, aquí en San Francisco prisión preventiva, miren, piden la construcción y arreglo de caminos en los jengibres, mata larga, ampliaremos estas noticias y otras al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Ya está con nosotros aquí la madre del joven Anoris Payano Díaz, la señora Aleida Díaz, este joven que nosotros le hemos dado seguimiento y que incluso presentamos aquí, quien se encuentra postrado en una cama, no puede valerse por sí mismo, eh, su tratamiento es muy costoso, muy costoso, incluso días atrás, meses atrás, abrimos la línea telefónica y ustedes colaboraron, pero su madre está aquí una vez más, eh, y vamos a ver un poco más adelante en esta ocasión la petición de ella, de ella misma, acerca de su hijo. ¿Qué nos dirá? Un poco más adelante, así que atentos porque necesitamos de ustedes en el día de hoy. Miren, Nueva Zelanda prohíbe vender fusiles de asalto y semiautomáticos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arder, anunció... Una prohibición inmediata de la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos. En respuesta, respuesta al atentado en el que murieron 50 personas días atrás. Así que Jacinda Ander, primera ministra de Nueva Zelanda, ahí está. Vamos a ver, escuchemos. En resumen... Cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país. Ahí está el momento de la primera ministra a dar a conocer esa información, así que queda prohibida en Nueva Zelanda ese, quedan prohibidas ese tipo de armas de alto calibre, caramba. Recuerden ustedes que esto ha conmovido a Nueva Zelanda esa masacre de 50 personas. Miren,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 Ay, mi hijo tenía 19 añitos, ahora era que iba para los 20. Yo recuerdo a mi primo, que no solo era mi primo, sino mi hermano también, con una persona muy trabajadora, muy amable, muy dedicado a sus dos hijos. Si ese accidente eh, pasa el sábado o el domingo, se mueren mucha gente ahí, porque él lo visitaba mucha gente. Yo estaba comiendo, yo estaba allí, y yo vi el encontronazo, yo miré para acá y vi una camioneta frente allí a la banca,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 Un hermano de ese señor que está ahí, lisiado de un motorista que lo batió ahí. Uno mecaniqueando ahí, arreglando el motor. Y habían dos o tres que, que estaban divirtiéndose en el dominó pasando la hora caliente, porque en eso era la, como la una, más o menos, y pico. Entonces vino esa jipeta de la nada, de, de por ahí, parece que se debió, perdió el control y lo batió. Miren, cuando llega la hora de la muerte, señores, increíble, porque esas personas, lo menos que tenían, y sus parientes, ¿verdad?, muy lejos, era lo, esa gran tragedia. Ellos estaban eh, compartiendo, jugando una mano de dominó. Y miren entonces cómo vino ese vehículo y lo embistió a todos. Qué lamentable. Eso es en el seibo. Tenemos imágenes de algunos de los cuerpos cuando estaban tirados ahí. Wow, qué pena, señores.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 porque en esta ciudad solo hay uno, el Comellaves, es Eli Llaves, qué bueno, y óptica máxima visión, les recuerda a todos y a todas que estamos celebrando nosotros lo que hemos dominado, denominado el mes de la vista, en marzo el mes de la vista con grandes ofertas, ahí están los cristales monofocales, monturas a precio increíble, lentes bifocales, invisibles, Flapto también,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 donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque pagamos al instante. Usted se saca en la tripleta millonaria y el super palé. inmediatamente pase a buscar su dinero. No calentamos el dinero ajeno. Consorcio de Bancas Chago, aquí en San Francisco de Macorís, con nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco, con el teléfono que aparece en pantalla. Ahí está el consorcio número uno, Consorcio de Bancas Chago. Qué bien. Miren, el presidente Medina sale hacia los Estados Unidos a reunión con Donald Trump. Danilo Medina fue invitado por el presidente Donald Trump a una reunión en la Florida, Florida junto a otros mandatarios. Medina saldrá hacia la Florida hoy, eh, o salió ya en horas de la mañana, eh, por la base aérea de San Isidro, donde la crisis de Venezuela podría ser el punto principal de la reunión entre el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado dominicanos, eh, Medina, eh, y también el presidente de Haití, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía, participarán de ese encuentro con Donald Trump, señores. Ahí está. Miren, yo quiero en esta ocasión, señor director, si me lo permite, por favor, eh, conversar con la señora Aleida Díaz, Aleida Díaz, quien es la madre del joven Honoris Payano Díaz. El joven que está, pre, permítame la foto, doña Leida, por favor. Recuerden ustedes que días atrás, ahí está, días atrás, colocamos y presentamos este joven. Mírenlo ahí, el joven Honoris Payano. Un joven con un gran futuro por delante y que se vio, ¿verdad?, opacado, eh, <coughs> irrumpido por ese fatal accidente que lo mantiene así en cama. Doña Aleida, en otras ocasiones nosotros hemos abierto el micrófono, incluso la visitamos a usted. En la actualidad, ¿cuál es la situación de su hijo? Bueno, mi hijo se rompió la columna vertebral, se rompió ese pie y también en la boca. Ahí hay que operarlo en la cara, pero todavía ahora no se puede operar porque ahora me le ha da dado una pequeña gripe. Entonces, mañana yo tengo que llevarlo para La Vega porque tiene cita y yo no tengo lo del pasaje. Por eso es mi visita aquí. Yo quiero, este pueblo es muy bueno, me ha ayudado mucho, no me puedo quejar por que cada vez que hago el llamado me ayudan. Y yo quiero que me ayuden porque hasta ahora nada más tengo la gracia de Dios y tengo que llevarlo mañana para la vega temporal ah, Doña Leda, eh usted también eh, nos había mostrado por ahí una receta, creo, también, de algunos medicamentos. Sí, pero ¿Qué? yo le dije al productor que como yo lo voy a llevar mañana, yo voy a esperar que me den porque mañana sé yo que la doctora le va a dar otro tratamiento. Muy bien. Sí, Entonces, yo le dije que, que más después, sí. Bueno, uh, eh, pero yo ahora lo que necesito es lo del pasaje para mañana bueno vamos vamos a ver quién verdad pueda en esta ocasión eh, llamar y, y, y hacerle llegar alguna ayuda económica a doña Leida que pueda decir bueno que pase por aquí o le vamos a hacer llegar algo para que pueda en eh, mañana moverse con su hijo eh, aunque ella dice verdad quizá del pasaje quizás necesite otra cosita para poder eh, gestionar algunas cositas así que Vamos a abrir la línea telefónica, a ver si podemos en esta ocasión eh, que alguien pueda extender su colaboración hacia eh, doña Aleida. Así que el teléfono es 725-0707, 725-0707 para colaborar en esta ocasión con Aleida, que más adelante ella estará ¿verdad? ya eh, con su hijo por allá en La Vega para el tratamiento que él necesita. Así que 725-0707 es la línea telefónica para quien esté interesado en colaborar con esta madre eh, en esta eh, causa. Escuchemos, ¿quién está en la línea telefónica? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Le escucho, sí, le escucho. Buenas, Vladimir. Le escucho, le escucho. ¿Quién me habla y desde dónde? A ver cuánto que la, la joven necesita. Eh, venga acá, doña Leda, por favor. Permíteme, manténgase ahí. ¿Qué usted necesita, dice esa persona, para usted mañana desplazarse, ir a, a La Vega, verdad, y poder? Sí, el señor me quita dos mil pesos para llevarla. Para dos, mil, dos mil pesos para llevarla junto. Ya usted escuchó, hermano mío. Dos mil pesos necesita. Dile, dile que, que me llame para llevarla. Bueno, pues, ¿cuál es el número telefónico suyo para que ella se ponga en contacto con usted? Eh, 8, 0, 829. 829. 808, 808, 7147, 7147, muy bien, ¿cómo es tu nombre hermano? Joel, Joel, Joel. muchísimas gracias Joel, Dios te bendice Joel, ahí está, mi señor usted se va a comunicar con Joel y Joel le va a hacer llegar el dinero entonces para que usted... Eh, Última llamadita para verdad y luego ya terminamos, para que ella pueda tener la facilidad de tener ningún tipo de inconveniente con algunos recursos para el día de mañana. Buenas tardes. Buenas. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Le habla de aquí, de la Duarte 98. Muy, muy bien. ¿Cuál es su colaboración para la señora Aleida? 500 pesos. Muy bien. Muy bien. Deme su teléfono. 809. Sí. 588 8. ¿Sí? 8, 8, 8. sí Padre 829 88 29. Muy bien, ¿cómo es su nombre? A Wilda A Huilda, muy bien. Gracias a Wilda y gracias a Joel por facilitar. Bueno, usted buscaba 2000, usted se va en el día de hoy, se pondrá en contacto con estas personas, ¿verdad? Y ya usted tiene mañana solucionado el problema de ir con su hijo a la ciudad de La Vega. En lo adelante entonces estaremos dándole seguimiento porque nosotros, Telenor y todos nuestros amigos televidentes formamos, formaremos parte, si Dios lo permite, de la recuperación de su hijo. Gracias, así así sea Amén. Bendiciones. Vamos al corte, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Un hombre mata a su vecina a tiros y horas después fue encontrado ahorcado en Sánchez, Samaná. Llegó aquí a San Francisco de Macorís, ahí está el cuerpo sin vida de Rosy Rosario. Rosy Rosario, de 41 años de edad, ahí están sus parientes. Quien fue ultimada a tiros en la comunidad de Aguas Buenas, Sánchez, Samaná, por su vecino identificado como Cacomalo. Así le conocen a este hombre, lo conocían por allá. Quien luego de cometer el hecho emprendió la huida y en la mañana de hoy fue encontrado ahorcado en una mata por allá. Así que este hombre mató a su vecina, señores, a tiro. ¿Y él por qué? Vamos a ver qué nos dicen sus parientes. Adelante. Porque la muerte a las 8 de la noche. Supuestamente no se fue por la música. Eso es lo que se suele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 Y ahí el, el tipo llegó y le disparó? La música nunca estaba alta porque total ella tenía una, musica, eh, una bocina recargable que eso no da mucho volumen y ella nunca tenía ese volumen alto, nunca, nunca. Entonces, ¿qué, no, qué tú no. piensas? ¿Qué pasó ahí entonces? No, no, Ellos no, habían que, discutido, tenían algún tipo de eso, problema, inconvenientes. Eso, eso, era, eso era personal ya que lo que ella tenía con ella. El hombre luego que la mató a tiros, tres disparos, le propinó. Él entonces emprendió la huida, fue encontrado ahorcado. Y hasta el momento se dice, ¿verdad?, que fue, él llegó, era vecino de ella. Sostuvieron una supuesta discusión porque él le exigía que bajara la música a eso de las 8 y algo de la noche. Ya ustedes escucharon su ex-pareja, quien dice que, que a esa hora, ¿verdad?, a las ocho de la noche y que le, le, la música no era tan alta. Así que continúan las investigaciones, en torno a ese lamentable hecho de sangre en Samaná, por allá en Sánchez específicamente. Miren, señores, en otro orden, ya aquí en San Francisco de Macorís, familiares de Yeuri Polanco Acosta, mejor conocido como El Cacón, ahí está, piden, piden que eh, se haga justicia contra Henry Leomar Reina, caco de botella quien fue apresado en el día de ayer luego de haber sido extraditado desde Texas fue apresado en el aeropuerto y inmediatamente entregado a las autoridades eh, de San Francisco de Macorís o de la provincia de Duarte, ese joven que es acusado de haber ultimado o participar, mejor dicho, en la muerte de Yeuri Polanco Acosta El Cacón. Ellos llegaron hasta el Palacio de Justicia y justamente piden que se haga justicia contra este joven que está ahí. Adelante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 esos negocios porque yo esos negocios yo no visito yo de, de, de negocio no sé porque yo no visito negocio no sé cómo negocios <tose> se llaman ni nada de eso sé que ellos lo mataron desarmado y como si hubiese un pollo sin compasión y como ellos lo mataron así mismo tienen que pagar porque la muerte de mi hijo no se puede quedar en porque <tose> que mi hijo no había tenido que problema que con, esos problemas que esos que asesinos, con esos dos asesinos con esos dos asesinos el, el que lo mató, el que le dio el tiro por la cabeza, ni tan siquiera mi hijo lo conocía, ni él conocía a mi hijo. Así que si Vivi le pagó a él para matar, para que matara, para, para que se lo ayudara a matar, esos son hijos. Yo de... necesito justicia que se haga No, ¿Tenían para... el problema ¿sí? No, no, porque si eh, mi hijo no lo conocía, eh. mi hijo no conoce... El que le dio el tiro por la cabeza, mi hijo no, conocía, no sabía quién era ese muchacho. Usted ve que lo mató así, no se...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 Están las imágenes señores, eso ocurrió, repito, en las proximidades de la Libertad Esquina Duarte, ahora que recordamos en ese hecho aquí en San Francisco de Macorís. Miren señores, en otro orden denuncian mal estado de hoyo séptico, genera contaminación en la escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde. Están brotando, están brotando las heces, el agua con un mal olor, esto inunda, llega por todo el liceo. Eh, ahí vemos la tapa donde ya está brotando. Esto es denunciado en el día de hoy por parte de eh, la ADP, por parte de la Junta de Vecinos del sector Villaverde. Así que problema con el séptico en la escuela del sector Villaverde aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces esta denuncia. Escuchemos.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 hasta el momento. Y nosotros le hacemos un llamado a las autoridades que resuelvan de inmediato porque nosotros en los próximos días estaremos tomando medidas drásticas para, para ver quién nos pueda resolver esta problemática que nos afecta a todos y a la comunidad completa. Bueno, hay que buscarle una solución inmediata a esa problemática, grave problemática que Irrumpe el proceso ya de los jóvenes, es, niños, estudiantes. ¿Y por qué? Bueno, esto le perturba la contaminación, el mal olor. Y así que creo que en lo más pronto posible hay que tratar de solucionar esa problemática en la Escuela María Altagracia Paula del de sector Villaverde. Hay otra problemática por allá, me dicen con el agua el agua de tomar, que los niños también tienen que salir a comprar el agua porque no cuentan con agua dentro de esta escuela. ¿Qué está pasando? Y los fondos no están llegando tampoco a esa escuela. De por Dios. Miren, vamos a ver entonces, señor director, continuando con las noticias a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, donde tenemos las tazas para compartir un té, un café u otras bebidas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 Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. Visítenos eh, y compruebe que lo que le digo es cierto. Juicy Home Decor, qué bien. Mire, señores, disturbios la mañana de hoy en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Por la falta de dos maestros, los estudiantes... Salieron a la avenida Libertad como de costumbre, obstruyeron la principal vía con quema de neumáticos, ahí está y lanzando desechos en la calle. Así que protesten el día de hoy una vez más en el Liceo Ercilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís, en esta ocasión por la falta de dos maestros. Vamos a ver porque conversamos con la directora, miren ese estudiante Dios mío con el pantalón, oh Dios, wow. Escuchemos entonces las declaraciones de la directora interina en ese centro. Adelante. Los estudiantes que pertenecen a los grupos estudiantiles ahora mismo nos faltan dos docentes, eh, uno de educación física que se ha solicitado y todavía no ha sido enviado. Entonces yo no está recibiendo clases de esa asignatura por ese hecho. Las manifestaciones son por falta de dos profesores, sí, profesores Educación física y, el otro. y matemáticas que tenemos ahora mismo La maestra de tercer grado ¿Verdad? En licencia médica Por una cirugía que se le aplicó Entonces se ha solicitado Pero todavía no, hay, no han llegado Esos maestros Entonces ya esperamos que a partir de mañana Esos maestros estén aquí hay para un rechazo. Que todo el proceso continúe De manera normal Hay un rechazo directora por parte de, de los vecinos Dicen ¿verdad? que incluso la, el liceo eh, eh, responsabiliza de lo que puede ocurrir porque dice que ustedes toman parte de esto y apoyan eh, lo que ellos hacen no jamás eh, nuestra función no es apoyar actos delictivos de los estudiantes aquí simplemente eh, cuando sale ya un grupo de estudiantes aquí tenemos mil diecisiete estudiantes se nos hace imposible muchas veces ya que la puerta eh, está abierta retenerlo de nuevo y ellos salen también por la fobia que existe ya de la situación de las gomas, porque a veces van a la policía, entonces eh, tiran eh, bombas, entonces, lacrimógenas, entonces eso afecta que el proceso pueda continuar de manera normal. Porque ante todo está la vida de los demás estudiantes, aunque 10 eh, cometan el hecho, verdad y se le aplica sanción por ello, de hecho tenemos 7 estudiantes en sus hogares porque han cometido actos siempre eh, iguales. Ya esos estudiantes lo que haremos es investigar quiénes fueron para tomar medidas de respeto y llamar a sus padres. Aparte, ¿verdad? De lo que pasó en el día de hoy, esos disturbios en el Liceo Ercilia Pepín de aquí en San Francisco de Macorís por la falta de dos maestros, señores. Increíble, ¿eh? ¡Wow! Miren, vamos al WhatsApp. Más adelante le seguiremos dando continuidad a esa información y le diremos de qué se trata, porque hoy también varias personas que residen en esa zona, muy molestos, bueno, quisieron impedir la manifestación de los estudiantes, pero vamos a ver qué pasó. Al WhatsApp, señor director, donde el 4473, bueno, no estamos en sintonía, ¿verdad que no? Aquí están, miran una información, de bueno de INEME, nos dicen, les informamos a nuestros pacientes. Relacionado que el próximo sábado 23 de marzo tendremos un simulacro con los bomberos, por lo que pedimos disculpa por cualquier molestia que podamos causarle. La administración de ese centro clínico valga, ¿verdad? La aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos entonces luego de este con el 2654. Nos dice por aquí. Eh, nuevo buenos días Vladimir y bendiciones para ti el programa Vladimir quiero que me haga el favor de complacerme, de felicitarme a mi esposa Catalina que hoy está de fiesta de cumpleaños, así que para Catalina felicidades, vamos a la pausa, el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo A nombre de Residencial SG2, el apartamento que siempre ha soñado, usted puede adquirirlo en Residencial SG2. Apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones. La principal con walking closet, dos baños y medio, área de lavado. Es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico. Residencial SG2.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 829-639-7626 y 809-481-5797. Aceptamos también el vehículo, si usted quiere traspasarlo como inicial, porque lo más importante es adquirir su apartamento y que sea uno de estos. ¡Wow! Y con un precio increíble, residencial SG2. Miren, denuncian mal estado de la calle en el sector Gurllón. Primera etapa aquí en San Francisco de Macorís. Hablamos de la calle Gastón F. Deligne del sector Grullón en la primera etapa que se encuentra intransitable. Oh Dios, miren esto: hoyos y hoyos. Vamos a ver entonces la denuncia formulada por algunos residentes en esa zona. Adelante. Aquí, en estos días me tuve yo ahí matada, ahí. Pues evadí un agua de esa de la ruta que venía ahí, caí en ese hoyo y brinqué y caí allá. Esto no hay que pase por aquí, ya yo casi doy la vuelta por la esta calle. El síndico no quiere hacer nada, aquí vean. Eso da vergüenza. Con tanto cuarto que uno paga, de impuestos, y haciendo de todo, este síndico, el impuesto no le subió ahí, no quiere hacer nada por nosotros. Yo ahí me accidenté hace mucho, mire. Tuve un accidente medio fuego ahí. Por eso soy yo, porque caí de sin concentrado ahí una noche que venía a la las dos y pico y eso no puede estar así o si no vamos a tener que prender candela aquí no, no, esto hay es que arreglarlo, esto está incómodo para pasar los vehículos, no, se le daña la goma y a todo el mundo aquí, entonces hay esto es que arreglarlo un 100%. Supuestamente él nos prometió arreglar las calles y mira las condiciones de esta calle, yo paso con dos niños por ahí, me, me han querido chocar, y me han caído ahí, mira ahí. Ese hoyo, y ellos vinieron a hacer un buito, pero eso volvió y se, y se destruyó todo, que arregle la calle porque yo voté por él y ahora me arrepiento totalmente. Que miren, miren cómo está la calle, los motores y todo para acá está desbaratado. Lo... Porque pues, imagínense en, en, cómo está la calle. Uno por aquí de noche, uno tiene que transitar eh, y con miedo y, y a todo lo que da y como quiera con estos hoyos, imagínense. Calle Gastón jefe del Deligne en el sector Grullón, primera etapa, intransitable con esos hoyos, señores. Terrible la situación. Miren, hace un momentito les decía sobre los disturbios en el día de hoy en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, los disturbios en el Liceo Ercilia Pepín, y le decía que dos moradores en esa zona, porque no aguantan más, llegaron ahí hasta la protesta con un bate y con un machete porque dice que están cansados ya de esas manifestaciones que perturban la tranquilidad de los moradores en esa zona, en la Avenida Libertad, y también atenta contra la salud de muchas personas mayores. Así que, señor director, por favor, la manifestación en el día de hoy en el Liceo de Pepín y esos dos ciudadanos eh, en las inmediaciones en esa zona, vamos a ver qué nos dicen ellos. Adelante con esa información. ...sobre los disturbios en la mañana de hoy... ...en el Liceo Ercilia Pepín... ...esto es a nombre de Mamalupe Asadero... ...porque es el mejor asadero de toda la región... ...Mamalupe Asadero... qué bueno es comer en Mamalupe señores... ...recuerde que en Mamalupe tenemos las carnes... ...que usted busca al mejor precio... ...27 de febrero... ...27 de febrero... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...esquina Salcedo... ...ahí está... ...el mejor asadero de toda la región... ...Mamalupe Asadero... ...a comer carne, carne buena... ...en Mamalupe Asadero... qué bueno... ...lo mejor es cuando puedes invitar... ...todos los amigos a tu casa... ...y pasarla bien con un karaoke... ...comiendo, bebiendo o viendo una película... ...aproveche las grandes ofertas... ...que tenemos en L.I.R. Comercial... ...del 12 al 25 de marzo... ...tiene la oportunidad de armar tu sala... ...llévatela en 24 cuotas... Con las ofertas de la semana de la sala en LIR Comercial, donde todos, absolutamente todos, califican. Miren, señores, prisión preventiva para acusados de invadir terrenos en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos imágenes, momento en que eran conducidos luego de conocerle tres meses de medida de coerción a cada uno de ellos. Escuchemos, adelante.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 respeten la propiedad privada, no se inmiscuyan en ella y no le debaraten lo que una persona con el sudor de su frente ha podido procrear. Entendemos nosotros y así también lo hemos hecho saber de que la propiedad privada hay que respetarla, sea del señor Reyes, sea del Estado, sea de quien sea Las cosas tiene su propietario y al tener su propietario debe de respetarse. Nosotros no estamos conformes con la decisión. La vamos a recurrir o la vamos a revisar porque entendemos la cantidad puesta como garantía económica ha sido excesiva porque se trata de personas de bajos recursos económicos. Ya escucharon al abogado Freddy Faña sobre la prisión preventiva de tres meses y ahí está contra esos acusados. Miren, vamos a ver entonces, como les decía hace un momentito, estos ciudadanos que en el día de hoy molestos frente al Liceo Recilia Pepín llegaron con un bate y con un machete, señores, dispuestos, ¿verdad?, a contrarrestar la situación de esos estudiantes por allá y los disturbios que según ellos eh, perturban la tranquilidad, la salud de los que habitan en esa zona. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Vemos imágenes de parte de lo que ocurrió en la mañana de hoy en el Liceo Ursila Pepín. Al parecer tenemos, ¿verdad?, un pequeño inconveniente con colocar la información. Eh, vamos a ver, caramba, prácticamente ya estamos eh, contra el tiempo. Una vez más, ahí vemos las imágenes de los disturbios en el Liceo ercira Pepín aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Ellos han expresado de que están cansados y de que sea como sea van a contrarrestar esto lo que ocurre en el liceo y ahí están el estudiante que yo le decía mírenlo ya es, es el que lleva el pantalón prácticamente quitado de por dios ese es un estudiante del liceo el pepín aquí en san francisco de macorís no hay tiempo eh, para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana estar en el aire una vez más a partir de las 12, esta que es su fuerza informativa sobre todo.